Me llamo Nadia de Arterra, es una ecualdea de, de España, está en Pamplona, en, en Navarra, eh, somos unas 30 y pico personas y basamos las decisiones en la sociocracia. Que... ¿Capite tutti? Allora, sono en Navarra, sono circa 30 personas y e se si basan sulla la sociocracia. Hace dos años que está en marcha, dos años y medio, hace poquito. Eh, la intención es llegar a crear una economía propia. Queremos poner en marcha también un, una moneda interna que luego se pueda también intercambiar con otras monedas alternativas. Y están buscando crear una economía propia y han una propia moneda, el terrone se llama. <risa> pero, no. <risa> no, pero... Eh. A ver, bueno, hacemos co-vivienda vivimos pero, todos okay. en un edificio no es ecológico todavía queremos transformarlo con, con muchos años porque es mucho trabajo y utilizamos herramientas como la facilitación y bueno, herramientas de estas para la convivencia Vivono in un edificio molto grande, sono circa 80 appartamenti. Cercano di trasformarlo in un edificio più ecologico. E... Basta, okay.